En Screencastify, una vez que hemos realizado la grabación, sea el modo que sea del que hemos utilizado, podemos acceder a los vídeos mediante este botón en la ventana principal. Eso nos abre una nueva ventana donde podemos ver todas nuestras grabaciones ordenadas por el momento que se han creado, y donde nos previsualiza un fotograma de la imagen y nos da también su duración y su tamaño en megabytes. Las grabaciones pueden almacenarse bien en una carpeta local de nuestro disco duro o bien en la nube, mediante Google Drive. Veremos más adelante cómo configurar esto. Si hacemos clic sobre una de las grabaciones se nos abre en esa misma ventana. Si hacemos doble clic sobre el nombre nos da la opción de cambiarlo. En la parte de la derecha nos sale una ventana con información sobre la grabación. Si está o no almacenada localmente el momento de creación y la duración, tamaño y peso en megabytes, etc. Además, en esta ventana podemos acceder a las siguientes opciones. Volver a la ventana de mis grabaciones, es decir, volver atrás. Salvar a disco, independientemente de si están almacenados en nuestro disco local, si pulsamos nos guarda una copia en la carpeta descargas. Compartir, donde en la versión gratuita nos va a compartir mediante Google Drive y o YouTube. Recortar, eh, estas herramientas sí que solo están en la versión Pro, podemos recortar tanto el tiempo del vídeo al inicio y al final, como también recortar en sí la imagen del vídeo, ¿no? un trozo de, de la imagen. Y también pues, podríamos borrar nuestra grabación. También en esta ventana encontramos las opciones. Dentro de estas, las cuales tampoco son especialmente interesantes, podemos acceder a la configuración del programa, algo que sí que debíamos ver desde el principio. Aquí podemos ver dónde se guardan nuestros vídeos. Como comenté antes, elegimos bien Google Drive o bien en nuestro disco duro. Aquí encontramos pues, las notificaciones de grabación en curso, es decir, pues, qué información nos da durante la grabación. También encontramos aquí los accesos de teclado a las funciones y las herramientas. Eh, por defecto vienen unas, pero podemos configurarlas a nuestro gusto. También están aquí las acciones automáticas que se ejecutan al terminar de grabar. En este apartado yo recomendaría dejar solo activada la pausa de grabación cuando tenemos el disco lleno, que es la tercera, ya que las otras dos son bastante molestas en caso de que estemos haciendo más de una grabación porque según terminas pues se te abre la grabación y se te reproduce y por último una casilla de optimización del audio para micro si utilizamos la grabación para hacer un tutorial ¿Vale? esto sería súper importante tenerlo activado en caso de que estemos haciendo un tutorial de vídeo y bueno pues también tenemos las estadísticas de uso esto básicamente pues es que nos pregunta si queremos enviar informes a google sobre nuestro uso del programa esto se hace de forma anónima y es más que nada pues para que la compañía vea si el programa tiene fallos, si se, si se para o deja de funcionar en algún, en algún momento, etc. Y bueno, pues con esto acabaríamos la serie de vídeos dedicados a Screencastify, como veis, pues es un programa muy sencillito.